¡Hola! ¿Cómo están mis corazones? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Evelyn y si no te has suscrito a mi canal, te invito a que le dejes el botón aquí, rojito, clic, aquí. y no olvides activar la campanita para que no te pelas ningún video. Y bueno, como pueden ver en el título de hoy, hice este maquillaje inspirado en unicornio. Y bueno, mis amores, discúlpame antes de empezar que no subí video la semana pasada porque tenía problemas con el audio y ya estaba grabando automáticamente ya dos videos anteriores con música nada más y sin hablar con él. Creo que yo hablo mucho, no lo sé. Ustedes me dicen si les gusta más con audio de música o oh, con mi voz hablando y una musiquita bajita de fondo. Ustedes me dicen que abajito en los comentarios. Bueno mis amores no olvides regalarme like si te gusta este video, si te ha gustado este maquillaje inspirado en unicornio, fantasía, sirena, para Halloween, para un cumpleaños, quédate aquí viendo este tutorial. De Recuerden mis amores esto se es ha enfocado nada más en los ojos. Bueno vamos a comenzar porque si sí, lo hago completamente el video de todo este maquillaje y va a ser una eternidad, créeme, va a ser una eternidad, a menos que ustedes quieran que yo le haga todo este tutorial completo, o sea, todo desde la base, todo, todo, todo, me lo pueden dejar aquí abajito en los comentarios. Y bueno mis amores, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Ay, ya, estoy bien, estoy con esta cosa. Entonces ya me puse el gorrito, porque si no hay gorrito, no hay como Nada, vamos a ok, para los ojos Porque yo lo que hice fue me hice las cejas Me apliqué la base, nada más Y me apliqué el concealer en la área De aquí del párpado Voy a comenzar con esta brocha Que es planita y vamos a utilizar A ver si enfoca ¿Qué le pasa esto que no quiero enfocar? Y voy a estar utilizando Este colorcito que ustedes ven aquí Que es un azul clarito brilloso Y me lo voy a estar aplicando en el área Del lágrima, con ayuda de mi espejito Claro, así que vamos a aplicar Este colorcito a toquecitos, vamos a toquecitos poquito a poquito a veces se va un poquito abajo pero no importa, así luego con esta misma brochita vamos a limpiarla, entonces aquí a hacer billetita. seca obviamente, va estar cogiendo este colorcito que te ven aquí, que es como azul tirando a violeta más o menos y también lo vamos a hacer en forma de toquecitos al ladito del azul claro Toque, toque, toque, toquecito. Y vamos a aplicar un poquito más. Toquecito, se me olvidó también aquí. Toquecito. En este caso yo me estoy aplicando primero los colores en el párpado. Y luego voy con el color de transición. Ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen, Porque aquí este maquillaje no hay un orden Yo voy a empezar aquí en la área del párpado Y luego voy para arriba Entonces que vamos a con toquecitos Otra vez, toquecitos así A veces esta sombra como que eh, se tiende a ir Como que no es muy buena Después de muchos intentos utilizándola No, no me gusta mucho Pero con esta reserva porque tiene colores muy buenos Entonces luego voy a utilizando este colorcito Que ustedes ven aquí Que es un violeta clarito Y vamos a estar aplicando al lado del azul que aplicamos. también con la misma brochita yo la limpio y vamos a dar forma de toquecitos yo subo un poquito más de la cuenca para que se pueda ver ya que pues yo tengo un poco de párpado caído y tampoco lo abro pues se esconde todo o se mira compadre se esconde lo abro se esconde o sea, vamos a dar toquecitos Aquí, después mezclamos los colores y luego voy con el violeta más oscuro, con este violetita oscurito, y le vamos a hacer la formita aquí de la V externa. A la área de la V externa voy a utilizar una brochita que es como así en forma diagonal, pero que a la misma vez tiene es como anchita, no es finita, no es como la de hacer las cejas, no es como algo así que es bien finita no, esta es como para difuminar esa área y voy a estar utilizando este color violeta Como toque y vamos a aplicar el color oscuro violeta ok, a utilizar mejor el plano voy a utilizar mejor una plano y después difumino con eso mucho mejor, mucho, mucho mejor Ahora vamos a tocar lo que es el difuminar y voy a estar otra vez aplicando este color azul. Vamos a estar aplicando ahora un poquito de este color y vamos a difuminarlo con este en la parte del medio. Ahora vamos a aplicar un poquito de azul de este. Aplicar un poco más del azul llevarlo más arriba. Ah, voy a volver a coger de este color porque estaba arreglando un poquito este y vamos a aplicar entonces para el violeta lo mismo cogemos violeta del mismo que cogemos aquí y vamos a aplicar en esta esquina de acá Ok, y de este color vamos a hacer lo mismo. Entonces en este caso un violeta otra vez y voy a dar el toque a este oscurito. Voy a estar utilizando este violetita y lo voy a estar aplicando entre medio del violeta claro con el oscuro. Por esto voy a utilizar los deditos para aplicar la sombra. de aquí que he visto que cuando matriculó y verde me matriculó la otra como que se elimina no, no, no sé siento que le, le pasa eso no sé si a otras personas le pasa pero yo siento que a mí me pasa. No sé, pasa y por esta parte también me gusta mucho como que esta sombra que se quede y cuando se le pase o le difumine no se vaya ahí completa entonces voy a utilizar una brochita de estas anchitas de difuminar y voy a estar un color rosado, este rosado que ustedes ven aquí, que es un rosa bastante eh, vibrante en la cámara no se ve tan vibrante, de hecho se ve como copaco, bien raro, no sé por qué y vamos a difuminar junto con el color que uno tiene escurita aquí, un poquito más Difuminar. Ah, otra cosa que no me gusta de esta paleta que veo es que se me hace difícil de difuminar, difuminar. Cambié por una más finitita a ver si esta me difumina mejor. Vamos a seguir este, esparciendo el maquillaje para que se vaya difuminando. Voy a, a aplicar un poquito de color oscuro violeta con una brochita así, este, semenchita, pero finita. Y voy a darle un poquito de profundidad en esta área subiéndolo para acá arriba para que se vea más profundo nuestra mirada Vamos a picar un poquito Luego voy a utilizar un color amarillo Una brocha como esta que ustedes ven aquí Y vamos a aplicar encima de rosita Esto es lo que hace que convierte el color como anaranjado Así que voy a hacerme este ojito y vengo enseguida. Vamos ahora para el párpado inferior y voy a estar aplicando un violeta oscuro que es el mismo que aplicamos aquí en la V externa y voy a utilizar con esta brochita esta área de aquí de la esquina. Ahí más o menos, no sé si lo logran ver. Una vez aplicado el violeta, vamos a estar aplicando el color violetita que aplicamos aquí en la área de abajo, al lado del violeta oscuro de lado a lado, luego el azul así se usa el azul y después el azul claro, lo mismo que aplicamos en todo esto lo estamos aplicando en toda la área de párpado inferior y por último el de brillito entonces voy a utilizar el brillito que es violeta y lo voy a aplicar más arribita y con eso, con esta brochita que es planita y ahí más anchita vamos a estar utilizando este color violeta este, este color violetita que es como brillito y lo vamos a estar aplicando un poquito más arriba bueno, con esto no funciona vamos a hacerlo con el dedito no se sé si logra ver, no se nota mucho, pero espero que se haya notado en cámara. Voy a hacerme la parte del otro ojito y volvemos. Y ahora que me quedé en el párpado inferior, voy a utilizar lo que es a color rosita y lo va a estar aplicando allá abajito de estos colores. Y para eso voy a utilizar esta misma brochita, esta de ven Quinita. Yo no sé, yo no sé qué le pasa a mi cámara, está bien loca, me quiere enfocar, no quiero hacer nada, ver nada. Queda... Va a estar aplicando el color rosita y el amarillo mezclado Rosita y amarillo, estos dos colores Va a estar mezclando este color amarillo y esta rosita Y lo va a estar aplicando también en el párpado inferior, este abajito que más o menos así, lo pueden ver. Y bueno, mis amores, voy a utilizar las pestañas que utilicé en mi anterior video, son pestañas de Halloween. Las consiguen creo que en Walmart, bien baratas. Creo que esto lo compré hace tiempo, pero hace tiempo no lo utilizaba y las abrí el paquete. Son este tipo de pestañas, son bien baratas, de esas que son bien artificiales, pero me gustan porque tienen brillito y pues están aquí, tienen brillito, como pueden ver. Y pues me gusta para ese tipo de maquillaje, como de fantasía. Así que me lo voy a poner y vengo enseguida. Ok, mis amores, ya terminé lo que son. La área de los ojos, me puse las pestañas, postiza que les enseñé, y le voy a dejar el link aquí de las pegas que utilicé. Tengo un video donde menciono las pegas favoritas mías, igual tengo un video de cómo se aplica las pestañas, así que le voy a dejar aquí la tarjetita para que le puedan dar clic ahí y puedan ver el tutorial. Así que una vez me puse las pestañas, lo que hice fue que me puse el delineador negro aquí en el lagrimal, y eso es todo. Ahora voy a terminar el maquillaje de mi cara y regreso ya mismo. Si te gustó este video y no has dado like, te invito a que le des like. Y bueno, mis amores, nos vemos hasta un próximo video. Bye. Magia. Sombrillitos. Vamos a ver si hago algún efecto. No lo sé. Bye.